Somos un grupo de parkour eh, y que hacemos en la calle pues, running y tricking. Nuestro grupo de parkour se llama S.T.R. of the Parkour, que está abreviado, pero en realidad significa Stars of the Parkour. En el grupo somos nueve miembros. Me llamo Aitor, tengo 12 años y llevo un año y medio haciendo parkour. Yo me llamo Sendoa, eh, tengo 15 años eh, y llevo dos meses y medio haciendo parkour. Yo soy Erland, llevo un año y medio haciendo parkour y tengo 11 años. Yo tengo 12 años y me llamo Nech y llevo dos años en el parkour. Me llamo Mohamed, tengo 11 años y, y llevo un mes haciendo parkour. Y bueno, Yo soy César y llevo un año y medio y tengo 14 años. El parkour es el arte del desplazamiento donde muchos los confunden con el trick o el freerunning. Que el trick es donde solo hacen volteretas y freerunning es donde hacen parkour y tricks a la vez. En este caso volteretas. ...soy Gorca, soy educador de de aquí de Recalde... ...y el grupo surgió más o menos hace dos años... ...pues un poco para ofrecer alternativas... ...para los chavales en el tiempo libre... Y ...desde la naturaleza y desde, desde el ejercicio... ...y en estos dos años es un grupo que... ...que ha practicado un montón de deportes... ...hemos ido al monte, hemos ido a las piscinas... ...y desde hace un año... ...pues eh, nos hemos dedicado a su afición más grande... ...en este momento que como se han explicado ellos... ...es el, el parkour, yo creo que están muy, muy, muy contentos... ...y nosotros también estamos muy, muy contentos... ...con el trabajo realizado con ellos".